pues lo, los mismos espacios educativos no están preparados para convivir con, con diversidad no y es irónico ver que pues, los colegios católicos incluyendo pues, el colegio donde yo estudié pues, eh, se están empoderando para de alguna forma frenar lo que ellos llaman la, la ideología de género pero yo estoy convencida de que para que esos procesos cambien realmente pues tenemos que introducir o, o hacer una transformación en la educación, pero desde muchos flancos, ¿no? Porque igual la, la educación es muy restrictiva, no solo en temas de género, sino en el estricto sentido de la palabra, en el desarrollo integral de, pues de un estudiante, ¿no?